la Dirección de Discapacidad y el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social anuncian que a partir de diciembre de 2022 el Servicio Telefónico de Orientación a Mujeres en Situación de Violencia Doméstica 0800 4141 es accesible para mujeres sordas. A través de una videollamada al 092 626 928-928 de lunes a viernes, de 9 a 14.30 horas, podrán contar con una intérprete que se contactará con las operadoras especializadas en violencia del 0800 4141 para consultar, informarse y recibir orientación cuando estén en una situación de violencia doméstica. Importante, no es un servicio para denunciar emergencias ni para pedir ayuda urgente. Si sos una mujer sorda y estás viviendo violencia doméstica, llama al 092-626-928.